¿Qué tal? Saludo nordestano. Buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa. Sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso, la firmeza diaria para informarles, para presentarle todo lo que ha acontecido hasta el momento en el ámbito noticioso a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional, local. Acomódese porque en este día 14 del mes de febrero día donde se celebra el San Valentín, eh. San Valentín que ha flechado a todas las parejas, a los enamorados. Felicidades en este día del amor y de la amistad para todos y todas y para los enamorados también que se siga fortaleciendo su unión. Qué bueno en este día de San Valentín y ya prácticamente cuando se ha cerrado todo tipo de actividad política las informaciones serán las siguientes. En el ámbito internacional, detención de familiar de Guaidó es un vil montaje, dice defensor. Señores, Vietnam coloca una comuna en cuarentena a causa del coronavirus. A continuación, China cambia forma de contar casos y número de víctimas del coronavirus se dispara en china o en el ámbito nacional la policía suspende agentes involucrados en incidentes donde falleció un abogado observadores de la oea se reúnen con candidatos presidenciales ahí está gonzalo también asistió Leonel. en el ámbito local regional a continuación Director de Junta Municipal Electoral informa, todo está listo para las elecciones del próximo domingo. Ahí está. A continuación, entregan incentivos a policías y militares que trabajarán como vigilancia en los centros de votaciones en toda la región. Centros educativos paralizan sus labores por las elecciones municipales del próximo domingo. A continuación... De igual manera, la UAS Recinto San Francisco suspende sus labores docentes y administrativa por las elecciones municipales del próximo domingo. Denuncian averías en calles de San Francisco de Macorís y Napa Dice trabaja en soluciones. A continuación, ¿cuáles son sus expectativas sobre las elecciones municipales del próximo domingo? La ciudadanía opina a continuación. No se lo pierda. Estas y más noticias a continuación. Acomódese. 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, está en el aire. La Fuerza Informativa, sobre todo. ¡Qué bien! Señores, la defensa de Juan Márquez, tío del opositor venezolano Juan Guaidó, calificó su encarcelamiento como un burdo montaje para tratar de doblegar al jefe parlamentario de sus intentos para sacar del poder al mandatario socialista Nicolás Maduro. Veamos. Cuando nos pudimos enterar de las actas que comportan ese expediente, nos pudimos dar cuenta que se trata de un vil montaje más, pero un burdo montaje más. El delito que se le imputó en la audiencia que celebramos en horas nocturnas y ya de la madrugada fue el delito de tráfico ilícito de armas y explosivos. Yo quiero destacar lo siguiente, Juan Márquez no es un activista político. Juan Márquez no activa ni milita en ningún partido político. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de la defensa, ¿verdad?, de Juan Guaidó. Eh, al momento, o mejor dicho, de Juan Márquez, al momento de expresar todo lo concerniente a lo que ha sucedido en Venezuela luego del regreso de Juan Guaidó desde su gira. Vietnam coloca en una comuna 40 a causas, eh, a una en cuarentena mejor dicho, a causa de coronavirus. Una comuna entera de unos 10.000 habitantes próximo a Hanoi, fue puesta en cuarentena ante temores de propagación de la epidemia coronavirus. Anunció el jueves el gobierno de Vietnam en la primera decisión de este tipo de ado adoptada por el país. Vamos a ver esto. Adelante. Los habitantes de la comuna de Son Loi no deberían tener miedo a la enfermedad, porque tenemos que convivir con ella. Otras provincias pueden temer una infección, pero aquí ya tenemos casos, así que tenemos que convivir con el virus y evitar que se extienda más. Estar aislado es un gran problema, no podemos cosechar nuestros campos, es un gran problema. Ahí está difícil la situación. Esto ha aumentado. A propósito de esto, miren, China cambia la forma de contar los casos de víctimas, número de víctimas por el coronavirus y hay que decir que se ha elevado el número de muertos. Ya pasan los 1.500, señores. Increíble. El número de muertos y personas contaminadas por el virus o coronavirus aumentó de forma dramática este pasado jueves, después de que las autoridades chinas cambiaron la forma de registrar los casos. Miren, esto es eh, lo que yo le decía. Gesto que deberá alimentar especulaciones sobre la gravedad de la epidemia. Yo le he venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, desde que habían ¿cuántos muertos? 100 o menos, menos, que la cifra podía ser mucho más. Ayer se cambió el método de, de, de contar y aumentó, señores, increíble, se disparó. Morían alrededor de 100 personas por día, pues ayer hubo un dato que reveló prácticamente un aumento de 300 personas por día. ¿Eh? Y ya prácticamente se acercan a las 1.600 personas en China, los muertos por el coronavirus. 1.600 muertos, son muchos, ¿eh? ¡Oh Dios! ¡Veamos! Sí, con respecto al coronavirus que comenzó en la provincia de Hubei, China, hay muchos rumores irresponsables, pero me gustaría aclarar nuevamente que no estamos considerando posponer o cancelar los juegos. Bueno, señores, ahí están de verdad las informaciones en el ámbito internacional y claro, está, no se podía quedar el tema. Lamentable tema del coronavirus. Miren, señores, permítanme continuar, ¿verdad? En el ámbito nacional, la policía suspende a los agentes involucrados en un accidente donde falleció un abogado. Así que suspendió a un capitán, dos cabos y un raso por faltas en el protocolo de la detención y conducción del abogado Argenis Martínez quien falleció horas después de esa acción. Adelante. Ciertamente, eh, en el día de ayer se recibió el informe del INACIT que estábamos esperando para determinar la causa de la muerte. Y automáticamente eh, se recibimos el informe, pues, los oficiales actuantes en ese caso fueron suspendidos y en la mañana de mañana, valga la redundancia, se dan puestos a disposición del Ministerio Público para que sea este que profundice eh, la investigación en torno a ese caso. ¿Actualmente el estado de ellos en su casa está...? No, están suspendidos eh, y mañana serán traducidos. Hay un capitán, eh, dos cabos y un raso. Eh, cuatro en total serán, eh, fueron suspendidos y enviados a la justicia mañana ¿en total entonces son cuatro? cuatro, están en asunto interno ahora mismo o sea, ¿todavía no se ha decidido aparte de la suspensión si se van a separar de la fila de la no, lo, lo que procede cuando hay investigación, hasta que hay un juicio de fondo y ese tipo de cosas es solamente suspenderlo después que eh, se conozca eh, del caso el grado de culpabilidad de cada quien si salen condenados, pues se cancelan es el procedimiento. Bueno, señores, ahí está el vocero de la policía aclarando la situación y en la parte cuando le cuestionaban los colegas periodistas de por qué no fueron suspendidos o cancelados, mejor dicho, él decía que lo primero es la suspensión hasta tanto, ¿verdad?, un juez no determine su culpabilidad será entonces, si determinan que son culpables de ese hecho, son entonces cancelados de las filas de la policía. La misión de observación de la OEA se reunió con los candidatos presidenciales tanto del PLD, Gonzalo Castillo, y de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Hay que decir que al final de ambas reuniones, el encargado de la misión, el ex presidente chileno Eduardo Frey, Declaró que analizará las informaciones recibidas para luego emitir su informe. Ahí está. Veamos. Hemos compartido eh, sobre el proceso. Eh, hemos visto que ellos, hemos sentido en ellos satisfacción con todas las explicaciones que les hemos dado. Nuestras preocupaciones, nuestras observaciones, con la finalidad de que, a través del mecanismo de observación electoral, la OEA pueda tomar medidas preventivas que puedan garantizar el ejercicio efectivo del voto por parte de los ciudadanos dominicanos y que el resultado siempre sea la expresión de la voluntad de nuestro pueblo. Bueno, ahí está, señores. Así que... Todo listo prácticamente para las elecciones del próximo domingo, elecciones municipales para elegir quién serán o cuáles serán los nuevos alcaldes o síndicos de los municipios para elegir quiénes serán sus representantes ya en la sala capitular, los consejos de regidores de los ayuntamientos será el próximo domingo y nosotros queremos exhortarles desde aquí a, a esa Población que va a acudir a votar, que vayan, pero que vayan en calma, tranquilo, sin alterar el orden, que no se deje comprar su conciencia sobre todo y evitar enfrentamientos roce con personas, porque al fin y al cabo todos seguimos trabajando, ese es el compromiso por este país y el próximo lunes nos reencontramos de nuevo con una victoria y ojalá quien pierda eh, sepa asimilarlo y que no se pueda generar ningún tipo de desorden público. A propósito del Día de San Valentín, yo quiero agradecer este especial que me hace llegar Telenor. Ahí está. Son por aquí unos eh, dulces. A propósito, bombones. Qué bien. Unos bombones exquisitos. ¿Mm? Gracias a nuestra empresa Telenor. Qué bien. ¿Mm? Nuestra empresa Telenor, como siempre, eh, ahí está. En cada momento, en cada época. Eh, presente La amistad es uno de los dones más hermosos Que Dios ha traído a nuestra, a nuestra vida Qué bien, Telenor con un corazón y unos bombones Gracias por el presente Nosotros nos vamos al corte Al regreso más noticias En esta su fuerza informativa sobre todo Continuando con las noticias en el ámbito local-regional en este día de San Valentín, miren, el próximo domingo, tal y como le hemos dicho, serán las elecciones municipales. Elecciones para elegir en nuestro país las autoridades que nos van a representar en el Consejo de Regidores del Ayuntamiento Local. Para elegir quién será nuestro próximo alcalde por los próximos, valga la redundancia, cuatro años. ¿Mm? La Junta Municipal Electoral juega un papel un papel fundamental como órgano, ¿verdad?, que rige todo esto, que se encarga. Ahí está. Muchísimas gracias, señor director. En el día de hoy estuvimos por allá. Prácticamente todo está listo, nos decía Michelle Frías, quien es el director de la Junta Municipal aquí en San Francisco de Macorís. Ya los materiales gastables, los que se van a utilizar, todo está preparado. Vamos a dejar que sea Michelle quien nos amplíe mucho más sobre los preparativos finales, toques finales para estas elecciones del próximo domingo. Adelante. Sí, todo listo en lo que corresponde al municipio de San Francisco de Macorís Ya en el día de hoy vamos estamos coordinando ya con la policía militar electoral para hacer la logística de distribución de los materiales que se van a utilizar, tanto del kit de votación como de los materiales electorales, a cada uno de los recintos de aquí de, de, de la ciudad más que todo para entonces continuar con la, con la zona rural. ¿Qué ha llegado aquí el día de hoy? Ya, ya te, tenemos los materiales, tanto material del facilitador, la rotulación de los recintos, todos esos materiales que son para el, la identificación de cada uno de los recintos que se van a estar utilizando el próximo 16. Para esta ocasión, ¿cuántos recintos serán utilizados? Ya? Tenemos un total de 109 recintos donde alberga un total de 367 colegios electorales. ¿Cuáles son las expectativas de la Junta? No, todo va a transcurrir de manera normal, haciéndole un llamado a los franco-macorizanos de que acudan de manera temprana, ejerzan el derecho al voto y que por favor eh, abandonen el recinto de votación para que así pueda fluir con más normalidad el proceso de votación. Michelle, ¿a partir de qué hora se, hable, se abren las elecciones ya, el, el voto? Y, y, ¿Y para cuándo se estima ya que podemos decir que tenemos resultados? En lo que concierne a San Francisco, tomando en cuenta que será el municipio donde será automatizado. Correcto. En ese caso, la ley establece que la votación es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, el caso de los boletines que va a emitir esta Junta Electoral por resolución de la Junta Central Electoral es un procedimiento que es cuando lleguen el 50% de los colegios o transcurrida las dos horas después del, del cierre del, de cada colegio electoral. Pues ahí está todo listo entonces para este proceso de la democracia. Agradecemos, mírenlo aquí acabadito de llegar, ya nos ha llegado lo que es la acreditación Junta Central Electoral Prensa Nacional. Este es el carnet, la identificación que nos permite... Una foto ahí un poco antigua, pero bueno, <risa> la de la cédula así mismo es. Este es el carnet que nos acredita para nosotros cubrir eh, el próximo domingo todas las incidencias a nivel nacional. Muchísimas gracias a, por las gestiones a nuestro querido amigo Michel Frías. Eh, a propósito de Michel, yo quiero felicitar en las imágenes de apoyo, señor director. Michel se veía ahí que había... Un desayuno personalizado y todo esto, enviado por su querida esposa, eh, como forma verdad de mostrarle en el día de hoy el amor que ella siente por él, pero es doble. Porque me dice Michelle que hoy también están de aniversario de boda. ¿Eh? ¡Qué lindo! ¡Qué coincidencia! Entonces, día de San Valentín, y aniversario de boda. Así que para Michelle y para su esposa Marlene, felicidades, que tengan un lindo día de San Valentín y de aniversario. ¡Qué bien! Gracias. Miren, hoy la policía y militares se reunieron en el pabellón Mario Ortega el Águila, aquí en San Francisco de Macorís, donde cientos de policías y militares acudieron para recibir eh, los incentivos o dietas que estarán eh, utilizando en, el, en su trabajo... De las elecciones del domingo Así que ahí están todos los policías y militares Que estarán trabajando en los centros de votaciones De San Francisco de Macorís y parte de la región eh, Con la presencia también, aunque en ese momento no había llegado El subdirector de la policía El señor eh, Navy Pérez Nos hubiese gustado conversar con, con Pérez Sánchez Amigo nuestro es director del Comando Regional Noreste de la Policía y quien en la actualidad es el subdirector a nivel nacional de la Policía. Nos hubiese gustado conversar con él para que nos explicara con lujos y detalles cuántos agentes estarán desplegados, apostados en los centros de votaciones. Eh, pero ahí tenemos más o menos una muestra de la cantidad. Bueno, ya se habían retirado mucho. La idea en el día de hoy fue que ellos acudieran hacia el pabellón Mario Ortega el Águila, aquí en San Francisco de Macorís, donde se les entregó o se les está entregando a muchos de a todos eh, sus incentivo económico, el dinero de sus dietas, dinero como como pago verdad, de, de, de esa labor, ardua labor que están realizando el próximo domingo como parte de la vigilancia en los centros electorales. Así que ahí está la cantidad. Estos son los policías, la policía electoral, mejor dicho, los militares, tropas mixtas, estarán vigilando, protegiendo, evitando eh, que ocurran enfrentamientos. Estarán ahí en esos centros de votaciones. Bien. Señores, tal y como estaba establecido por parte de la Junta, ya los centros de votaciones que serán los centros educativos ya se encuentran facilitados mejor dicho en el día de hoy no hubo docencia y será entonces hasta el próximo lunes cuando esto se extenderá ahí vemos imágenes eh, de cómo se encuentran algunos centros educativos aquí en san francisco de macorís donde estarán instalados esos centros de votaciones eh, conversamos con Delidania rosario quien es la directora del Distrito Educativo 0705, para que nos hable al respecto. Veamos. Si sí, en el día de hoy eh, no tenemos docencia en los eh, centros públicos y en los centros privados solamente no hay docencia esto, en lo que va a utilizar juntos, la Junta. En esto, nuestra jurisdicción solamente link, tenemos mano. dos centros, que okay, es el Colegio de la necesito. Alta Gracia y el Colegio Santa Rosa Te de Lima, que son utilizados si por la Junta. Escaparte. Tenemos una disposición, una circular, la circular número 9 del Ministerio de Educación, donde nos están orientando necesitas? a que el día de hoy, okay. pues los directivos de los centros educativos le hagan entrega a la oh. Junta Central Electoral para los fines lo de es. las elecciones no, que vos. se llevarán a cabo el próximo domingo y seis, el próximo creo. lunes todos yo debemos retornar de manera normal a nuestros centros educativos para esto el, los directores pues se yo... auxilian de su personal administrativo y del personal docente también para habilitar las áreas temprano en la mañana o sea que el día del lunes no tiene ningún inconveniente y tenemos docencia normal no, ahí está, entonces eh... Ya se han habilitado desde ahora, se han facilitado desde ahora por disposición de la Junta esos centros para instalar los equipos que serán utilizados, la cabina, los equipos electrónicos. Recuerden ustedes que San Francisco de Macorís por disposición de la Junta será el único municipio de la provincia de Duarte donde se utilizará el voto automatizado. O sea, como se hizo para las pasadas primarias, será todo electrónico. Usted elegirá uno de sus candidatos se registra primero sus huellas, ya nosotros hemos presentado en diversas ocasiones aquí cómo es la metodología. Usted llega, se registra con sus huellas, inmediatamente pasa a la cabina de votación electrónica, elige el candidato de su preferencia a la alcaldía, elige el candidato a su preferencia como regidor, inmediatamente se imprime el comprobante y ya usted ejerció el voto. Coge su comprobante y lo echa en la urna automáticamente ya usted ejerció su derecho del voto automatizado, eso es, distinto a San Francisco de Macorís como municipio cabecera, otros municipios de la provincia de Duarte ya, se utilizará entonces el método antiguo, el método de las boletas eh, boletas ya electorales, las que tienen las caras, usted va, su cabina de votación lo registran en el método que todos recordamos, ¿verdad?, y marca con una raya, con una cruz o con una X el candidato de su preferencia. Vuelve su boleto de igual manera. Así que ahí está. Nos decía Michelle, y es un dato muy interesante, que ya a eso de las 6.45, 7 de la noche, prácticamente por lo menos aquí en San Francisco de Macorís, tomando en cuenta la rapidez del voto automatizado, entonces ya sabremos o tendremos un ganador, o un ganador principalmente en lo que tiene que ver ya con la alcaldía de San Francisco de Macorís. Así que, ahí está. Vamos a ver, señor director, nosotros nos vamos al corte. Y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Señores, miren, la UAS también suspende la docencia así que se paralizan las docencias y las labores administrativas en la alta casa de estudio aquí en San Francisco por motivo a las elecciones municipales del próximo domingo vamos a escuchar la querida maestra Rosa Francia Burgos quien es la subdirectora de esa universidad adelante considerar este entorno, verdad, para desde aquí suministrar la información, Este están todos los preparativos, eh, oficialmente la Junta nos solicitó que la entrega fuera a partir de este viernes a mediodía y estamos procediendo, por lo tanto... Eh, la rectoría, que es la, el organismo oficial, verdad que puede emitir una suspensión oficial, este, emitió un oficio, una circular que señala que desde hoy a mediodía las labores académico, y ad, eh, docente y administrativo en nuestra universidad estarán suspendidas, tanto en la sede como en todos los recintos centros y su centro, este, y retornamos otra vez el próximo lunes a las 7 de la mañana. Las universidades, perdón, que las escuelas, también la universidad, los estudios superiores, también ceden la, su instalación, en este caso la UAS, para que sirva como espacio, como centro de votación ...aquí en San Francisco de Macorís, qué bien. Señores, las constantes denuncias de averías en las calles de San Francisco de Macorís... ...no se detienen, averías de agua potable principalmente, roturas, mucho escape... ...a diario nosotros transitamos por muchas calles de aquí de San Francisco de Macorís... ...y nos duele ver el desperdicio de este líquido preciado tan importante en el quehacer diario de, de un ser humano. Y las denuncias llegan y llegan hacia INAPA, la dirección de INAPA, aquí en San Francisco de Macorís. Por tal razón, nosotros quisimos cuestionarles, cuestionarle al director de INAPA, aquí en San Francisco, para que nos diga, ¿verdad?, qué se está haciendo en torno a esas denuncias de averías. Veamos. Primero con relación a las averías, eh, la sabería es un asunto que prácticamente eh, nosotros vivimos diariamente en la calle, trabajando, resolviendo problemas. Eh, normalmente cuando estamos en una temporada como esta, donde estamos trabajando con el acueducto prácticamente a toda capacidad, hay mucha presión en las, en las redes y siempre se forman muchas averías. Es una situación que la venimos resolviendo día a día. Eh, a medida que se van eh, produciendo, pues las vamos resolviendo. Entendemos que sí, en realidad se han ido formando en los últimos días muchas averías, pero nuestra no brigada están en la calle resolviendo esa situación. Con relación a los problemas de alcantarillado, eh, por ejemplo, el caso que me hacían referencia de la José Reyes con Juan Bautista Blanco, nosotros eh, trabajamos en esa área con el camión succionador Hace unos días eh, entendíamos que la situación se había resuelto, pero moradores de, de la comunidad nos informaron que no, que todavía el problema persiste. Y hoy mismo eh, nuestra brigada estará por ahí trabajando, ya salieron con ese trabajo en la programación de trabajo que ellos llevan. Esperamos ya que hoy puedan resolver, encuentren el punto donde está la situación que está afectando a esa comunidad. Bueno, pues ojalá y que sea así, que INAPA entonces, tal y como decía Juan Carlos, pueda solucionar esa problemática eh, en esas averías, averías que perturban el servicio de agua potable en San Francisco de Macorís. Señores, miren... A propósito de las elecciones del próximo domingo, elecciones municipales, salimos a las calles y conversamos, le cuestionamos a algunos ciudadanos de cuáles son sus expectativas sobre las elecciones municipales del próximo domingo. ¿Y qué nos dicen esos ciudadanos? Veamos. Que, que, que todo más tranquilo, lo que esperamos, como en el, eh... Eh, que pase todo bien que cada quien eh, se acoja hay que gane, gane y que perdió, perdió. que todo salga con éxito y todo salga con bien sin agradación ninguno y que no haya eh, falta con nada que todo salga perfectamente bien hay que creer en Dios en los hombres de la tierra no se puede creer yo digo lo mismo que todo marche bien y que la gente se porte bien, se comporte como debe ser, con, con altura, y que el que ganó, ganó, y, y el que perdió, perdió. No hay otra. Todo pase bien, todo bajo control. Bueno, esperamos que todo marche bien, que todo salga con transparencia, y que cada quien sepa por quién va a dar su voto y saber con conciencia por quién lo da. Que, hay, que, que se den bien y que no haya problemas, eso es lo que hay es bueno y que sea un poco gobierno o sea que sea felicidad para todos nosotros las expectativas qué espera felicidad bueno que que se den bien y que no haya problemas no hay problema. en la calle exactamente yo creía que era hablando como de manera de política de, no que la política venga tranquila que no se haga problema ni nada de eso ya no, se sabe. Muy bien. todo marche bien, que todo ¿verdad? se lleve bajo la normalidad, que no ocurra ningún hecho que lamentar. Es lo que nosotros desde aquí también deseamos. Una vez más le presentamos las imágenes. Ya hoy estuvimos en la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís. Todo está listo y quiero decirle a todos ustedes que para que usted se mantenga enterado desde el principio hasta el final, Telenor estará como de costumbre con su compromiso social para informarle a la ciudadanía como principal plataforma de comunicación de la región del Nordeste. Estaremos activos con nuestra cobertura total, ¿eh? cobertura total en lo que concierne a mí y otros colegas reporteros. Estaremos diseminados en distintas zonas, de San Francisco de Macorís, estaremos también reportándole desde la provincia Hermanas Mirabal, desde la provincia Samaná y también desde los municipios de la provincia Duarte, todo lo que pueda acontecer. Paso a paso, Telenor eh, se prepara para realizar esa gran cobertura el próximo domingo de las elecciones municipales 2020, así que no se lo pierda. Feliz día del amor y de la amistad, que la pase bien junto a su ser querido, felicidades, Qué bueno, si Dios lo permite y esperanzado de que todo transcurra en calma, estaremos aquí una vez más el próximo lunes, a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor, porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa, sobre todo.